Ligue aramri se vale ale rusleni piesta nerugchi o norugme ramia. Griego raich menile alwe Liga Ligue abe jable belipe anlimerio iligchi. Alwe belipe ka ale betzaira anilichi besteg menile e giro galilea anilichi. Alweka esusi o menile liga Ligue alwe rega anele. Muerion, Ramueca Ramueka esusi sirra chamia serum. Ligue Simile Belipe, ligan tres Ligo kakasimibale cas si Ligue anele. Nehu Aruerio, Napnawagmehu pareugachka pare Neraga. napurigarioneraga. Y además Nechetemra napurigaralamli neche templa churigaco ne. Asir gran iraga Onorugme, honorugme nechi. Hena ruime Vuela bichiahu, napruguiye Ichli. Viler irgotable we echi echruga sisaka. Pecha ya huime juko. Lig tabre nerulmbra, napruga Napu lig polga echruga sisaka. liko huela ya huimela. Neka naprugar irgorra kara, alargajune. Rara huichimova mochigme. Napu nigmehu asirga ganilga spregmehu Aminacho nata, tabir tabri corua, nobia nana su tabri, tabre niga mochivra. Al wear aramri naptabre natmehu, tabir tabri niga asinalime. Al hueca absibi ganilga vestegmehu, gena huichimova, liga bien a parre ugachi Pile Ran ne yuga. Al hueca ne china chatemli hukru. Alessima melhukru, noche me chigo. Ligne norka ka, asir granirage tembla, irme. Ligesusi, aminabi anili. Hipeko, asirga hueca nata Weka Hueca nata tine, ne. Chonimera ne. Tanmrane ne, neonora, honorugme, napuriga, tables cheik melane, napurigre sik melhune pewe. Tables tanemela ne, alieti. Nekgena huichimova nawakrum rezi kmea. Lico esusi anele onorugme. Mueono. o no terwa chen rase masim komwe. Liko onorugme parre bugachka rega anele. Nekma maiteri raramri alien rase massi meskom e. Ligo chechosine termi oranem. ale jagme akele ale arwera echli. Jarebile reome anyorile pare w jarebile santo angli raichorile. orile. Lico anile alwe susi. Onorugme ca pecha nechigu irganile ko ewede raicha. Al weca e raichle cruz napriga e kimela. Mas pe nawamre konugme raramli justicia oramia. Mas pe nawamra onorugme. alwe alura remont si recamia Algué Napunurati jena gena huichimova. Repavile chasgane. Su alambri machimela, chericone. Alariganile Esusi usi. Napurigamachimen para alambri. Alarigamucomeo. alambri anile. Algué honorum rachalila y anerugme. Vuela ruime ju. napuramuebu y dambri ju. Alirre sitribo vechi. Alguério lige chongarani mai arware ugach kana wagme kursi chuchuk Cherhubche lige arware pare lige susika anile. le arwe wela ne kur na emi maspe kapi rawe asmel hujgena osli Ralwe yuga na talme hukru biji khe alwe arwe napuriga tabrene yurmra alwe chatri natli. Vilerio chatri natra oyameka tabre machimehu alemen gobone arweka Al napriga vilero ruko yamen niraga ju no vi vilero la iguameka nera chalila alweca la rauen niraga e yena ju ne jukru abela avera natri nejime vihi genasga la vichigri jukru nera chalila Napurigara la honorug me niwa honorug natalira Napu ligue maguwar sara icha, mas simile, mas chible, ligue tablet wessir tele.